En Nampy se puede utilizar una forma distinta de indexación que no se puede utilizar en las listas. Vamos a ver cómo se puede ejecutar esto. Aquí tenemos un vector de 10 elementos que lo acabo de construir y tiene 10 elementos arbitrarios. Vamos a ver cómo podemos acceder a cada una de las posiciones. Escribimos los corchetes y dentro de los corchetes vamos a escribir, por ejemplo, dentro de una lista la posición 0. Y vemos que nos devuelve el 4, que es lo que hay en la posición 0. Si aquí escribimos 0 y 2, nos va a devolver un array con lo que hay en las posiciones 0 y 2, el 4 y el 11. Y como nos piden los ejercicios, vamos a mostrar las posiciones 3, 5 y 9. Nos da un 3, un 5 y un 10, que son efectivamente lo que hay en las posiciones 3, 5 y 9. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar el primer y el último elemento. Bueno, el primer elemento sabemos que se llama 0 y el último elemento lo vamos a llamar menos 1. Nos tiene que dar un 4 y un 10. Aquí lo tenemos. Y ahora, aprovechando que tenemos esto, vamos a cambiar los valores de 4 y 10 por otros valores. Nos dicen que los cambiemos por menos 100 el primero y por 100 el segundo. Lo vemos, a ver si lo ha cambiado. Y efectivamente. Y ahora lo que vamos a hacer es el último ejercicio. Vamos a crear un array con 30 ceros y le vamos a poner 3 unos en posiciones que no sean consecutivas. Para ello vamos a empezar poco a poco a hacer el ejercicio. Lo primero será construir un vector con 30 ceros. Eso es fácil con la función ceros. 30 ceros. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir tres posiciones. Por ejemplo, la posición 3, la posición 8 y la posición 9. Y en cada una de esas posiciones vamos a escribir el número 1. Visualizamos nuestro vector a ver si efectivamente se ha cambiado. Pues aquí vemos que en la posición 3, 8 y 9 se han cambiado por unos.